bueno, si arrancamos el video gente miren qué hermoso paisaje estamos en la laguna de los padres Me tiene para la carpita, las alarmas estamos buscando el peje también porque salieron dos pejes muy lindos acá de los señores el camping está muy bueno esta es la isla está mucha gente hoy así que bueno esperemos que esperemos que se pesca algo parece que trae algo gente pesca pejerrey con este sistema bueno, no, bueno ponen la carne así, bueno, se mueve esa bochita porque pico de fondo no siempre de fondo pejerrey acá Bueno, un de un kit. Así que señor, saco doble Ahí viene, mira. Bueno. Bien tudito. ¡Ahí va! Estudito Y la Bueno, seguimos Vamos a ver si pica alguna carpita Ahora tiene un par de caños más Bueno, Martín ¿Qué pasó? Pareciera que algo viene El equipo es medio pesado, pero... ¿No? Sí, sí Pareciera que sí Ya está fileteando unos pejes pero lo voy a mostrar Acá se le pesca estos pejos, ching. Muy a los padres, eh. ¿Qué Impresionante. Peleadores. ¿eh? Pelea. Peleadores, peleadores. No te es una carpa, me muero. No, no, que... Bueno, acá hay que venir con caña de 420 como de mar. Tiran lejos. De fondo y ponen de ese cosito así que cuando se baja esa bollita es que está picando. Aparte de vos, tiraste 150 metros, ¿no? Sí, tiré adentro. El... Sí. A ver si viene la vuelta abajo. No, ¿Mm? ¿qué pasó? Traigo otra bollita. ¿No me traen a mí? Me oh. parece que te traigo. Si sí te quito, Bueno, arrancamos PG, es el los Martín. ¿no? Ese era el tiro, ¿no? Ese era el tiro. La que sabe, ¿sabe? <risa> sí, señor. Mirá, vamos, vamos. Ahí empezamos. Qué grande, Martín. Mirá. Bueno, hay, hay pejerrey, ¿eh? Sí. Mirá. Salieron en unos cuantos de los que sí, sí, sí. tuvimos. Qué bueno, che. ¿Tu nombre? Eugenio. Eugenio, para, vamos a ir para Gigante de arriba, ¿suscribiste? ¿eh? Bueno. Mirá. Dale. Bueno. Está, se se puso frío ya. Hay otro peje. Qué lindo, che. No salen ¿eh? no, no podía faltar más mi amigo martín ya acá mira, mira, mira. Mira. operación vamos a hacer un vacío de jabalí una tirita de asado vacío de jabalí al... si sí, señor de este mira <risa> vacío de jabalí con unas tiritas de asado una tirita de asado patis. unos patis ahí Hola. un poquito de todo acá la... tranqui algún pez que sacar sí si estuviera saliendo unos pejes nosotros somos un ratito y bueno vamos a seguir tirando un par de cañas más Sigue todo en marcha. ¿no? Sí, sigue todo en marcha. Nos sí, hemos acá. quedado sin butar. Estamos en el vacío ahí y ya no estamos, estamos entrando en el asado. Ahora va a salir. Así que bueno, seguimos. <risa> ya tenemos dos pejes. Ya tenemos dos. Martín. Bueno, miren qué lindo día, una locura.